Youtube sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal de hoy traemos acá un método para Samsung J4 2018 o J400M o como ustedes lo pueden llamar J4 normal. normales para cuenta de Google gente como podemos ver este equipo se nos queda en la cuenta de Google y no podemos avanzar gente absolutamente nada entonces para eso vamos a hacer un proceso muy importante vía la PC gente para poder eliminarlo Listo, acá como ustedes pueden ver yo estoy saltando los pasos Y me pide una conexión a Wi-Fi Y cuando yo conecto Wi-Fi pues se me lleva a que como si hubiese no formateado el equipo Me lleva a la cuenta de Google o al patrón del teléfono Listo gente, acá les voy a dejar un método Entonces vamos a comenzar acá en el video Primero tiene que descargar lo que sería el Samsung FRP 2020 Que lo voy a dejar que lo descarguen en la descripción del video Una vez que tengan este programita gente hay que dar clic derecho y extraer y le vamos a dar Sí a todo, en este caso yo lo tengo extraído Pero ahí me pide extraer, extraer nuevamente Y listo, acá esta es la carpeta gente Que nos dará Samsung FRP 2020 Vamos a abrir la carpeta entonces Y vamos a abrir el setup gente Arriba, como ustedes pueden ver Tenemos drivers por 86 y por 64 gente. Ahí tenemos los drivers, entonces lo podemos instalar Normal, listo Acá yo voy a abrir el setup Que es el Samsung RP 2020 y nos va a pedir que le demos en sí. Acá se abre una página en Google, minimizamos, no tenemos que ver nada. Y vamos a estar con el programita solamente acá en la pantalla, gente. Listo. Una vez que estamos acá, pues vamos a hacer lo siguiente. Ya acá, por ejemplo, yo voy a regresar en el dispositivo hacia el principio. Y voy a conectar con cable USB hacia mi computadora del equipo. ¿Para qué? Para mandar un launch a la pantalla, gente listo en este caso este equipo viene a ser el binario binario 5 una vez que lo tengo ahí conectado al equipo gente lo que voy a hacer es estar en acá donde dice bypass frp en el programita ahora vamos a colocarle una acá le vamos a dar en bypass frp y ahí nos va a decir un aviso gente que tenemos que estar conectados a wifi listo ahí entonces yo lo voy a dar en ok y me va a avanzar un aviso a la pantalla gente del equipo por eso es necesario conectarse a Wi-Fi también en el equipo para hacer el proceso listo una vez que estamos acá gente lo que vamos a hacer es desconectar el equipo lo vamos a dar en ver y nos llevará a google, en este caso nos pide actualizar youtube gente cuando les pida esto van a hacer un un dato muy importante, solamente van a formatear nuevamente el equipo, es decir, hacer hard reset nada más y ya se les mandará al navegador, gente. En este caso lo hemos intentado anteriormente, es por eso que nos manda a actualizar Yo voy a, rápidamente voy a pasar el video, voy a hacer hard reset al equipo nuevamente y voy a continuar con el proceso. Listo, amigos, como ustedes pueden ver, ya acá el equipo se me está iniciando, ya formateé la solución, gente, cuando les sale actualizar YouTube tienen que solamente hacer hard reset nuevamente el equipo, ya que eso por seguridad se bloquea. Entonces una vez que hayan hecho hard reset nuevamente se van a conectar al equipo, acá lo que sería wifi, para hacer nuevamente el proceso vía el programita que tenemos en nuestra computadora o computador. Listo, acá le damos el siguiente. Y acá nos va a decir que se hizo un intento no autorizado, es por eso que nos pide la cuenta de Google, gente entonces como no podemos poner la cuenta lo vamos a eliminar. Listo, nos conectamos a Wi-Fi entonces, en este caso, para hacer el proceso. Esperemos ahí gente que el teléfono se conecte y nuevamente con nuestro cable USB vamos a conectar el dispositivo hacia la computadora. Ahí vamos a esperar que se conecte, listo, ya se ha conectado gente, vamos a ver el programita donde dice Bypass FRP en la parte de arriba. Los pasa ahí nos dice que debe estar conectado a Wi-Fi. Le damos en OK y te va a mandar un launch a la pantalla. Listo, le damos en Ver. Y como tú puedes ver, ya nos pide actualizar YouTube, gente. Se nos ha lanzado directamente hacia lo que sería YouTube. Anteriormente ya tenía tenido un intento, es por eso que te salió actualizar YouTube. Pero ya saben cuál es la solución, gente. En este caso tienen que solamente formatear el equipo o hacer reset de nuevo y automáticamente ya te llevará lo que sería el navegador. Ahí vamos a esperar a que cargue un momentico, no sé cuál es el motivo que se hizo listo ahí se nos abre Google Chrome. Aceptamos siguiente, no gracias y nos ubicamos acá, gente, en este en este navegador para buscar lo siguiente. Hay varios métodos, pero les voy a enseñar un método más práctico. Para que les puedan funcionar también hasta las fechas actuales. Primero acá vamos a buscar la página de los cracks de GCMNO. Acá lo tenemos. Esta es una página de los cracks, gente. Ahí está. hay varios personajes que incluyen esta página. Vamos a abrirlo entonces. Es una buena página, muy confiable para hacer el proceso de FRP, gente. En los equipos. Acá se nos va a cargar un menú. Pero este menú de aplicaciones algunas te van a pedir descargar. Como otras te van a pedir, gente, te van a ir directo hacia tu teléfono. En el caso vamos a probar los de ajustes. No te pide nada que descargar, sino que te va a llevar a acercar el teléfono. Acá vamos a ver, por ejemplo, acerca del teléfono. Información de software. Y vamos a esperar a ver la información. Tenemos la seguridad de 1 de octubre del 2019. Entonces este método es muy rápido. Una vez que hayan hecho eso, van a ir hacia atrás, gente, para ubicarnos acá nuevamente. Listo, acá vamos a ir a esta opción que nos acá, un drenaje. Con la bolsita de Galaxy Store de Samsung, presionamos. Y esto se nos dirigirá a la aplicación de Galaxy Store de Samsung. Para eso tenemos que tener una cuenta de Samsung Account, gente, para hacer el proceso. Listo, ahí nos va a llevar entonces a la tienda. Acá la vamos a reinstalar, pero para eso, como les repito, nos va a pedir la cuenta de Samsung Account que tenemos que tener. Listo, yo voy a colocar, gente, mi cuenta de Samsung Account para descargar la aplicación. Listo ahora sí le vamos a dar en iniciar sesión y te va a pedir que verifiques tu identidad gente mediante un mensaje de texto entonces para eso lo voy a dar en acepto y esperamos que me inicie sesión. Gente. Listo ahí nos va a enviar un código a nuestro teléfono o a nuestro número de teléfono que termina en 20 lo vamos a colocar si es que no te sale esa verificación lo vas a dar verificar por mensaje sale en la parte de abajito va a esperar nada más gente que nos llegue el código. listo y lo colocamos el código y lo damos en verificar listo en este caso ya se nos inició sesión gente y va a empezar a descargarse lo que sería la android hiding settings esperamos que se descargue esta apk gente ya que es un método como les digo 100% práctico funciona 100% hasta la última seguridad esperemos ahí que se descargue entonces la aplicación que se instale para proceder a abrirlo acá ya lo tenemos descargado entonces lo que vamos a hacer es abrir la aplicación gente, y te saltará una lista de opciones acá en el buscador vamos a buscar la siguiente que sería Chos Screen Look acá tenemos dos opciones vamos a tomar a ver la primera en este caso nos lleva a poner un patrón claro, esta lo vamos a utilizar entonces como podemos ver tenemos dos esta publicidad solamente hay que cerrarlo gente, no tiene que ver nada esta publicidad. Vamos a cerrarlo. Y como les vuelvo a ver, acá están las opciones. Vamos a coger la primera entonces y le vamos a colocar un patrón. Acá le damos solicitar y lo colocamos una L por ejemplo. Este patrón clásico de toda la gente, confirmar. Listo gente, una vez que han hecho eso pues ya está con una seguridad de patrón. Ahora vamos a volver hacia atrás, hacia atrás, nuevamente de acá nada más. Vamos a volver hacia el inicio del teléfono Listo Vamos a volver nuevamente al inicio Si es que no te vuelve al inicio gente ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reiniciar el equipo En este caso no vuelve al inicio Voy a reiniciar Normal también puedes reiniciarlo Listo amigos ya pues yo a de reiniciar el equipo Porque a veces no me regresa al inicio Pero si ustedes lo pueden regresar al inicio Normal gente Para configurarlo desde un principio Acá vamos a esperar entonces que el equipo se me reinicie Para empezar a configurar los pasos como podemos ver ahí nos pide el patrón, la colocamos y nos dice verificando este es un método muy rápido gente que utilizando la PC les va a funcionar 100% hay otros métodos también y eso pues lo podemos aplicar en otros equipos bueno, este es un método funcional para este equipo, para el J4 entonces como les repito hay que tener nuestra cuenta de Samsung Account, si nosotros trabajamos en software pues obviamente tenemos que tener todas las herramientas necesarias Vamos a esperar entonces que el equipo se reinicie. Un saludo para toda la gente que me sigue en mi canal del TioTech y tutoriales JS. Bueno gente pues les agradezco bastante por el apoyo que me están brindando y por eso yo subo aportes todos los días para ustedes. Ahí se nos está iniciando el equipo entonces y nos va a llevar a la pantalla inicial para empezar a configurar. Ahí como tú puedes ver nos sale la pantalla principal de conocemos, cuando restablecemos le damos en siguiente normal gente, le damos a omitir por ahora acá nos conectamos a wifi para que nos funcione y vamos a esperar en este caso nos dice buscar actualizaciones dentro de un momento se va a poner donde es la opción de comprobar información y es ahí donde nos va a llevar hacia la cuenta de google y nos dice que esperamos un momento entonces Vamos a esperar entonces que el equipo termine la configuración para que nos lleve ahí donde está comprobando información. Listo gente, como les pueden apreciar ustedes acá nos pide la cuenta o el patrón. Y vamos a colocar el patrón que colocamos hace un momento. Vía el proceso. Listo. Y como tú puedes ver, normal gente, nos ha avanzado normal. Esperemos ahí un momentico. Esperamos que no nos lleve. Listo gente. Ha reemplazado entonces el patrón a la cuenta de Google. Sí, gente. Entonces este método sí funciona. 100% gente, que si sí funciona, ese sería un método muy importante para quitar la cuenta de Google J4 2018 o J400M o J4 normal, como ustedes lo puedan llamar. Lo importante es para el J4 normal, acá aceptamos y nuestro teléfono quedaría todo listo. Solo que al final, gente, no se olviden de quitar el patrón para que ustedes puedan entregar a su cliente o no sé si es de su uso personal, bueno, lo pueden dejar ahí. Pero eso nunca hay que olvidarse ya que si no quitamos el patrón es como si no hubiésemos desbloqueado para darle al cliente. Ahí finalizamos la configuración. Y eso sería todo gente. Bueno espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse a mi canal y dejar un buen like. Y estaremos con mucho más aportes 100% reales para todos ustedes. Los archivos les dejaré en la descripción del video para que ustedes lo puedan descargar. Nos vemos en un próximo video.